Vamos ahora con Retos en la Automatización de Data Centers, un panel que va a coordinar Oscar Rojas. Él es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Finanzas, con un claro perfil emprendedor y apasionado por la tecnología. Su capacidad de trabajo y empatía hacen posible su buena relación con los clientes, liderando todos los proyectos y siendo apreciado y valorado por la aportación a la mejora del sector en las telecomunicaciones. En la actualidad... Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, ocupando el cargo de director de negocios de Villamper para todo Centroamérica. Y con él van a estar para analizar estos retos en la automatización de data centers. Lo van a acompañar en un conversatorio que van a hacer entre los tres, analizando un caso específico. Andrés Espinosa, quien es jefe de operaciones del data center del ICE, empresa del gobierno de Costa Rica que brinda servicios de telecomunicaciones y electricidad. Parte de las responsabilidades y funciones de Andrés es la de proporcionar la, gesti la gestión de operaciones de TI y los procesos de gestión del cambio en dicha compañía. Resaltar que Andrés es diseñador y especialista en operaciones, está certificado en Uptime Institute y, y ITL. Y también lo va a acompañar Randall Moya, que es especialista en centros de datos del Banco de Costa Rica, es ingeniero electromecánico, máster en administración de proyectos. Actualmente es especialista en centros de datos en el Banco de Costa Rica. Parte de las responsabilidades y funciones de Randall es gestionar la operación y mantenimiento de los centros del banco, así como diseñar y administrar proyectos de mejoras y actualizaciones tecnológicas a la infraestructura de facilities. Randall cuenta con certificación AOS del Laptime Institute. Entonces, junto con Oscar, con Andrés y con Randall vamos a hablar de los retos en la automatización de data centers. Bienvenidos los tres al Tech Day Costa Rica 2022. Aquí tienen micrófonos en, hay dos, tenemos tres micrófonos, sí, están los tres micrófonos, sí, están, hay tres micrófonos, cada uno toma uno y ustedes están ahora en el panel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Serles su tiempo por estar aquí. Este, desde Billomper, una empresa eh, especializada en la gestión de la infraestructura crítica hacia la automatización, decidimos eh, dar nuestro espacio otorgado por el evento. Eh, en vez de venir a hablar de nosotros y lo que hacemos y cómo lo hacemos, eh, tratamos de... de aportar un espacio con dos especialistas del sector, porque eh, creemos que eso fomenta mucho lo que es el avance en la tecnología, para conversar un poco sobre los retos en eh, la automatización de las infra infraestructuras críticas. Entonces, nos me acompañan don Andrés Espinosa, del Instituto Costarricense de Electricidad, y don Randall eh, Moya, del Banco de Costa Rica. Eh, antes de iniciar, lo que la pequeña este, dinámica que tenemos hoy es que nosotros cada año hacemos un, una encuesta a nivel global con Dataset Dynamics, eh, en donde con, eh, hacemos consultas a los princip principales gestores de infraestructuras críticas a nivel mundial. Y queremos eh, hacer un análisis de tres preguntas y los resultados de esas tres preguntas visto desde los ojos de gestores de infraestructuras de empresas que son importantes a nivel eh, nacional, ¿no? Este, entonces, bueno, primero darle la bienvenida a don Randall y don Andrés. Muchas gracias. Perfecto. Este, antes de iniciar con las preguntas específicas del, de la encuesta, quería hacerles una pregunta general, ¿no? Porque... Eh, Creo que es importante que estemos todos bajo el mismo, bajo un camino un poco claro sobre qué es el, la automatización, ¿no? Desde, desde los ojos de Jumper, la automatización tiene que ver con el uso de tecnología para incluir los procesos y las personas hacia un uso más eficiente de los recursos. Este, eso consideramos que es la automatización. Entonces, bajo desde ese punto de vista, en el entorno de data center, ¿qué tan necesaria es la automatización y mejora de la operación? Para esto, pues, don Andrés, si usted puede comentarnos, para usted, en el entorno de data center, ¿qué tan necesaria es la automatización y mejora de la operación? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Vamos a ver, eh, mencionabas personas, tecnología y procesos. Bueno, yo le sumo negocio. Negocio porque al final y al cabo, el valor que genera la automatización no lo va a dar el cliente. El cliente es quien nos va a decir qué tanto valor representa para ellos la automatización. Términos muy, muy simples, tiene mucho sentido, es de mucho valor la automatización hoy en las operaciones, Oscar. Definitivamente que sí. Don Randall, definitivamente es indispensable la automatización en los procesos. Máxime en infraestructura crítica, como es el data center. Eh, en un caso tan cotidiano, como lo puede ser la falta de fluido eléctrico. Eh, no podemos depender de personas eh, en esos casos. Tiene que haber un ciclo y tiene que estar todo automatizado y todo eh, debidamente monitorizado. Tiene que entrar un OPS, al mismo tiempo tiene que entrar los generadores eléctricos. Hay una transferencia automática, tiene que hacer el paso de energía. Hay una, mientras todo esto está pasando, eh, que haya eh, esa monitorización de anuncios a las personas involucradas en el data center que saber que todo está funcionando bien. En caso contrario, que si se debe dar alguna atención, ya sea eh, a distancia o presencial. Un proceso tan básico como eso no, no puede estar en manos de personas que vayan a hacer, a hacer todo en un centro de datos. Todo esto tiene que estar debidamente automatizado. Ahí... Oscar, incluso para sumarle a esto que menciona Randall, ojo, hoy estamos viviendo una pandemia que es la fuga de personal. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos que nuestros procesos dependan 100% del recurso humano, en esto que mencionaba incluso Randall, pues nos vamos a ver en una situación de materialización de riesgos. Entonces, automatizar y tener en cuenta lo que está ocurriendo es necesario hoy para darle una continuidad y sostenibilidad a las operaciones, es muy necesario y esto que dijo Randall es, es verídico hoy. hoy, hoy lo estamos viviendo, el personal se nos está yendo y la automatización se hace de alguna manera una herramienta para controlar esta fuga y poder mantener las operaciones y poco a poco hacer que las mismas sean más automáticas. Perfecto. Nosotros desde el punto de vista de empresa experta en el mundo de centros de datos, eh, estamos convencidos que nuestro principal, eh, nuestra principal, competen competencia, o sea, nuestra principal competen competencia es el Excel. Ni siquiera son otros software, otros gestores, otras empresas. Es el Excel, ¿no? entonces Claro, pero es que el Excel es digitalizar algo, uh -huh. no es automatizar. Pues vamos a ver, el Excel tiene muchas habilidades también, pero, pero eso es una digitalización que es muy diferente a la automatización. Sí. Incluso en la pirámide para llegar al punto de automatización, lo primero que tengo que trabajar es la estandarización, la digitalización, procesos, optimizar y por último automatizo. Pero creer que un Excel es automatizar, pues podría generar una conversación que con mucho gusto yo participo, pero no es automatización. Muy bien, muy bien. Marcibe, este... cuando el llenado de ese Excel es manual. Claro. claro. Ahí en ese momento se este, cae en el riesgo de perder información, de perder seguimiento y no vamos a tener la información cuando sea necesaria. Claro, por eso decía, nosotros cuando nos enfrentamos a, ese, a, a, a esos perfiles, a esos clientes y a esos proyectos, competimos contra el Excel. En el mundo de automatización no estamos compitiendo contra otros software, estamos compitiendo contra el Excel y los procesos manuales, ¿no? Este, que es cómo cambiamos esa cultura, cómo cambiamos esos procesos en una organización para llegar a la automatización. El primer, la primera de las preguntas este, que queremos analizar es eh, ¿cuáles son las fuentes de, de, disponibles en el data center, Las fuentes de datos, ¿verdad? Este, en, en, en el resultado de la encuesta vimos... Que solo el 14% de los encuestados afirman tener una única fuente de información. O sea, el resto tiene más de una fuente de información. Y de ese 14%, solo el 6% ha conseguido automatizar su, eh, su información. Entonces, este, eh, de la, la mayoría tiene la unificada pero manual y la otra la tiene unificada y automatizada. Entonces, la pregunta que nos que queremos analizar aquí es, ¿la falta de unificación de esa información es un tema de tecnología o de procesos? ¿Es falta de tecnología, es falta de procesos o es ambas? Puede ser una mezcla de las dos. Eh, al mencionar los procesos, estamos mencionando personas. Entonces, para poder crear un cambio, se necesita un cambio en la cultura de la empresa y a todos los niveles de la organización también, tiene que haber compromiso. Eh, nada hacemos teniendo los mejores sistemas, si no se utilizan o no se utilizan de la mejor manera, y se siguen utilizando los Excel que hemos mencionado antes. Eh, igualmente, eh, si tenemos un montón de repositorios de información, y al final de cuentas, cuando, en una emergencia o cuando necesitamos información, no sabemos en cuál de esos repositorios ir a buscarlo vamos a tener un problema, necesitamos, se necesita unificar en, lo más, en la medida de lo posible toda esa información para tener la mano cuando sea necesario. Sí, aquí incluso el tema de procesos y estandarización es vital para decidir qué información es la que yo voy a recopilar y dónde. La gestión de la documentación es un proceso, tecnología creo, Oscar Randall, que hay, existe existe, pero no la estamos utilizando adecuadamente. Adicional a ello, pues no está integrada, la estamos gestionando de una forma en donde, en el mejor de los casos, la tenemos en un sitio tipo SharePoint, en la que la podemos accesar en cualquier momento. Pero ojo, no la estamos integrando. ¿Cómo se está eh, relacionando una con la otra que tanto tiempo me está tomando a mí poder extraer información para dar valor eso es un tema de procesos evidentemente como dijo randa las personas son quienes generan los procesos los procesos al final del cabo se optimizan y con optimización llegamos a la automatización la base para esa automatización pues claramente tiene que ser la tecnología ahí es donde oscar eh, en definitiva no es ni una ni la otra, son las dos, son las dos. Pero importante, la tecnología existe, sí existe y tenemos que utilizarla. El detalle es ese, que requiere recurso humano, requiere madurez también de los procesos y empezar ya a generar nuevos roles en nuestra industria de automatización, porque los roles que hoy existen, podrían ser que el día de mañana no necesariamente eh, sean lo suficientemente técnicos para poder atender la automatización. Perfecto, nosotros este, siempre estamos convencidos que la tecnología es simplemente un medio para un fin, eh, no es el fin eh, por sí solo. La tecnología, nosotros la vinculamos con los procesos y las personas para lograr hacer un cambio de, de paradigmas, digamos, en la, en la gestión de esa infraestructura y definitivamente sabemos que si la tecnología no se incluye en los procesos y si las personas no están convencidas del de beneficio del uso de esa tecnología en sus fuentes de trabajo, digamos, los proyectos no llegan a ser exitosos. Eh, la, la siguiente pregunta indica lo siguiente... El 67% de los encuestados son capaces de obtener como máximo algún KPI general de data center de forma automática, ¿verdad? Por ejemplo, en datos generales como el PUE, que es tan importante. Entonces, la pregunta aquí que queremos analizar es, eh, ¿ustedes necesitan información de KPI? ¿Les están pidiendo la información? Es importantísimo tener los KPIs, eh, no solo eh, que nos lo pidan, sino nosotros necesitamos como insumos esos KPIs. Nosotros necesitamos saber eh, capacidades, temperaturas, eh, el pue que mencionabas anteriormente. Ocupamos todos esos insumos para poder saber qué oportunidades de mejora vamos a tener nosotros en nuestra infraestructura, saber qué proyectos podemos proponer, saber qué, cuál, para dónde es que vamos y para dónde es que queremos llegar eh, en el data center. Eh, con la ausencia de de, de datos y de KPS, eh, no vamos a tener una visión clara de dónde queremos llevar nuestra infraestructura crítica. Sí, incluso Oscar y Randall, eh, tanto Randall como yo formamos parte de la fuerza laboral, eh, empleados públicos, funcionarios públicos, y por ende, cualquier inversión que hagamos, cualquiera, tiene que estar bien respaldada no solamente por un tema de identificar una necesidad dentro de nuestras instalaciones, sino porque los recursos con los que gestionamos e invertimos son fondos públicos. Por ende, contar con la información no es solamente un tema que me lo pide un cliente, es que también es que es mi responsabilidad, mi obligación, poder demostrar que cada dólar, cada colón que estoy invirtiendo, pues tiene un respaldo. Entonces, de ahí que el KPI, brindar información a nuestros clientes, a nuestros gerentes, al área financiera, eso es diario. Eso es diario. Pero también las inversiones que hacemos con los fondos públicos, eso, eso es necesario. Y entre más rápido los tengamos, más a la mano estén, pues evidentemente el resultado se va a ver reflejado en una contratación que se logre llegar a cabo y, y, y bien ejecutada, ¿verdad? Perfecto, este, entonces no necesariamente la información es si me la solicitan, es que también la necesito. No, no, no, no, no, no, no. Eh, la información tiene que estar. Claro. O, hoy en día incluso para poder hacer una medición de que la inversión que hice está siendo rentable, pues si yo me dedico a ir meses atrás a bucear información, claramente me puede llevar semanas. Claro, claro. Eh, este, es un insumo para nosotros como administradores de centros de datos para las decisiones que hay que tomar, de toma de decisiones y también como justificación, como decía Andrés anteriormente, para justificar los proyectos que nosotros ejecutamos. Perfecto. Este nosotros entendemos y esto es la base de la siguiente pregunta. Nosotros entendemos que hay un camino a seguir en el proceso de automatización y que viene desde la capa más baja, que es la monitorización, es qué elementos me dan datos, qué elementos puedo obtener, qué datos puedo obtener, eh, siguiendo hasta el proceso último de automatización. Dentro de la encuesta, eh, hicimos la consulta que al día de hoy, en el momento de la encuesta, eh, un 38% de los encuestados se encontraban en la etapa de monitorización. Solamente podían el, eh, este, obtener datos, digamos, de los equipos, y ni siquiera de forma este, unificada. Y dentro de dos años, el 54% quería estar en el proceso de, en la etapa de automatizar, ¿no? Entonces, la pregunta es a ustedes, de aquí a dos años, ¿Cómo ven su infraestructura? ¿Qué creen que han podido conseguir? ¿Y qué consejo le dan o cómo ven ustedes a esas empresas que quieren en dos años pasar de monitorizar a automatizar? La monitorización debe ser un constante. Eso no debe no quedarse de lado. Eh, el querer llegar a automatizar este, es el, el, el, el, la meta la meta para prácticamente todos los data centers Nosotros estamos en un trabajo arduo en, en, este, en este proceso. La idea es poder integrar a nuestros sistemas, eh, otros sistemas de monitoreo de equipos de TI, eh, RP, crms con el fin de poder crear eh, un sistema de etiquetes que nos incluyan todo, que nos incluyan no solo eh, quién lo, va a hacer los trabajos, qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer, sino también en cuáles equipos va a intervenir, qué se les va a hacer, y todo eso, toda esa información, esté unificada, lo que hablamos anteriormente, que todo, todos esos repositorios, todos se comuniquen entre ellos, y podamos tener un resultado en el que la información esté completamente unificada. Sí, vamos, incluso de querer yo quiero que estemos 100% automatizados. De poder es otra cosa. Monitorear es necesario constante, como lo dijo Randall. Luego de monitorear, claramente se van a ir identificando varias necesidades que se generan producto de los eventos que esta capa o esta actividad no genera. Ahora bien, ¿qué ocurre? Luego de monitorear... Pues me voy a la etapa de optimizar y, por último, a la de automatización. Aquí tengo un gran reto. Hoy, el recurso humano que trabaja monitoreando, configurando para monitorear, requiere convertirse en lo que ya hoy existen, pero en Costa Rica todavía no se ha desarrollado mucho, que son los ingenieros de automatización. Estos ingenieros que son a los que tengo que invertir en formación en tecnología de automatización y que el día de mañana son los que pueden hacer que logre un porcentaje verdaderamente relevante de que mis operaciones se automaticen, ¿verdad? Perfecto. Y creen ustedes que las empresas que hoy están en la capa de monitorización, de monitoreo, y en dos años quieren estar en automatización, ¿están siendo realistas o están siendo no tan realistas? Muy optimistas es que va a depender. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de automatizar una Pymes hablar de automatizar una Enterprise. Es muy diferente. Sin embargo, todas compartimos las mismas, mismas necesidades. Tenemos que ir en una evolución, tenemos que ir buscando la tecnología, tenemos que ir buscando que el recurso sea, se, se actualice, se forme. Pero creo que todos tenemos una misma... Una misma necesidad, que es que las operaciones se automaticen lo máximo posible, que nuestro recurso humano pues también evolucione. Todo a perder de los recursos, de los recursos que tenga la empresa, eh, tanto humanos, como comentaba Andrés, eh, como monetarios. Eh, desarrollar este tipo de automatización no es fácil. Eh, no siempre se puede hacer in-house. Se necesita de, de compañías, de empresas que tengan ese acompañamiento y esa, es, en toda esa configuración que, que comentaba Andrés también eh, y eso no es barato uh -huh. todo eso lleva un gran esfuerzo monetario y este, de, de personal de recurso humano para poder lograr los objetivos puede ser que para una empresa en dos años sea una meta muy lograble para otras tal vez les, les tome un poquito más de tiempo en un evento este un un cliente nos, nos, nos comentó, no hay cosas imposibles, solo cosas impagables, ¿no? También. Sí, sí, sí, pero, pero voy de vuelta a lo que dije creo que al inicio. La tecnología está, sí, ahí está. El recurso humano hay que formarlo, la necesidad existe. Y nuevamente, la pandemia que se está viviendo de fuga de personal nos obliga sí o sí a todos aquellos que tenemos operaciones, gestión de sitios críticos, instalaciones críticas, llámese en data center, a ver la automatización como una necesidad para mitigar un poco el riesgo que ya estamos viviendo. Listo, perfecto. Bueno, eso sería todo. Más bien, muchas gracias y espero que pasen buena tarde. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.